Al hablar de millones de años y relacionarlo con los principales momentos que cambiaron la evolución, nos llega a la mente el mismo problema de dimensiones que surge cuando intentamos contar las estrellas del firmamento, el número de galaxias, de planetas o soles. El sistema métrico decimal empieza a hacer agua por todos lados. Apliquemos, pues, este sistema métrico decimal al cerebro. Hemos traducido estas macrodimensiones en algo más cercano y medible por nuestro cerebro, para conseguir tener la dimensión más apropiada de los larguísimos periodos de tiempo que pasaron hasta llegar a lo que somos y cuánto de importantes somos para la Tierra. Hemos convertido 4.500 millones de años, un millón de años es la unidad de medida mínima en geología, en 365 días, Así vamos a comprobar jugando con meses y días cuándo ha ocurrido. 26% reproducción sexual, 1.200 millones, 97 días, 25 de septiembre. 12% cerebro, 550 millones, 42 días, 19 de noviembre. 11% vertebrados, 505 millones, 40 días. 7% anfibios. ...315 millones, 25 días... ...6,6% reptiles, 300 millones, 24 días, 6 de diciembre... ...4,8% mamíferos, 225 millones, 17 días, 13 de diciembre... ...1,4% primates, 65 millones, 5,2 días, 25 de diciembre... 0,1 primates bípedos 4,5 millones 8,7 horas 15:30 0,05 homos habiles 2,5 millones 4,8 horas 19:20 0,05% fuego 1,5 millones 2,92 horas 21 hora 0,016% homo sapiens 198.000 años, 2336. Como vemos, en el último trimestre se produce todo lo importante. En el último mes aparecen los actores de peso de la película y en el último día, nosotros y nuestro mundo. Continuamos con el símil y trasladamos este momento tan crucial, los 4.500.000 años, a 365 días, a las últimas 24 horas de un día. Paul MacLean, en 1990, fue el primer científico que propuso el concepto de cerebro triuno, afectado totalmente en la comunidad. Según esta teoría, en el cerebro humano se han superpuesto progresivos tres niveles que funcionan de manera interconectada, cada uno de ellos con sus características específicas. El sistema reptiliano, el más antiguo de todos, el instintivo. El sistema límbico, gestiona las emociones, y el cortes es el cerebro pensante. Si bien estos tres niveles conforman un todo, están interrelacionados y también son capaces de operar independientemente. Según Matlian, cada uno de ellos tiene sus propias funciones y, a su vez, una estructura física y química diferente.